Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y bueno, hoy vamos a estar haciendo una reacción, a una video de reacción A las palabras que tiene el Duende Es eh, un streamer argentino Uno de los más eh, grosos a nivel people, a nivel gente Entonces, bueno, nada, vamos a estar haciendo una reacción a él eh, quiero, quiero ver qué es lo que está diciendo Así que, nada, vamos a meternos ya Si vos no podés limpiarte a tu propio gente y mantenerte a vos mismo no tengas tres hijos, amigo. ¿Entendés? No formes una familia y tengas tres hijos. y Decís, bueno, vamos, vamos. Y ya, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Amigo, hay, los nenes cagan. Los nenes comen una banda. Toman agua. Hay que llevarlo al médico. Hay que pagar, pagar la vacuna. Si se enferma, tiene que llevarlo al pediatra. Eh, pagar el antibiótico. La escuela. Eh, el servicio de salud. Si vos no te puedes mantener a vos, ¿cómo también vas a mantener a tres pibes? No, de donde comen uno comen tres. Sí, tirándole más agua al puchero. Eh, no quiere decir que de donde com coman uno, coman tres, y coman tres bien. Eh... Pará, un segundo. Con respecto a lo que dice el chabón... Eh... Es una situación muy difícil, ¿bien? Eh, porque acá en Argentina hay una, una gran. Bueno, no sé si solamente es acá en Argentina, por lo menos yo hablo acá de lo que conozco, ¿no? Hay como un gran tema entre, digamos, le, le, como entre la gente. de. Como que cada vez la, las diferencias entre las clases sociales se nota más y son más amplias, ¿bien? Entonces, eh, lo que está hablando el duende justamente es lo que dice: tipo, si no te puedes mantener, no tengas tres hijos, está bien. Es posible. El tema también pasa por una cuestión de educación. A veces. Eh, duende, o sea. Le habla el duende como también a ustedes, ¿no? digo Pero me parece que tiene que ver con una cuestión de educación. De, de cómo te criaron. De, de cómo viviste. Del lugar donde residís. Donde. Es, me parece. No es que le estoy pegando al duende, pero digo, me parece un poco también. Eh, falta de tacto y falta de sensibilidad también por parte del duende en este caso. Es decir. Eh, bueno, listo, entonces, eh, no tengas tres hijos Sí, está bien, está bueno O sea, el concepto no, no está mal lo que dice O sea, no, no, no, Para un clase media es No te no pretendas comprar un auto Si no, no podés pagar, eh, no sé, boludo si Estás al día con la comida ¿Entendés? O sea, primero juntar para la comida tratar de mejorar y después comprar el auto Me pasa es que en este caso en particular No sé, el tema de los hijos yo lo veo distinto Me parece que ya te digo eh, hay que tener un poco más de tacto social ¿me y, eh, Nada, eso, me parece que un poco más de empatía Es difícil, es difícil, pero bueno, hay que ponerse en el lugar de otro A veces eh, uno habla desde este lado y es más sencillo porque tenemos las diferentes posibilidades Y hay gente que no las tiene no las tienen. Tal vez el duende pudo estudiar, eh, pudo hacer su carrera porque es eh, doctor, hizo un doctorado bueno, hay gente que no tiene esa posibilidad. Que hay gente que sí la tiene y hay gente que no. Planifiquen, planifiquen, piensen, piensen. Siempre tienen que estar, siempre tienen que estar pensando, eh, ok, tengo esta plata, ok, ¿qué hago con esta plata? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuántos gastos fijo por mes? ¿Cuántos yo tengo que ganar mínimo para decir, ok, me queda esta plata? En el, del resto de guita que me entra, ¿cuánta, cuánta guita? Gano 20 mil pesos, ¿cuánto mm. tengo de alquiler? 8 mil. 8 mil pesos. ¿Cuánto gasto de comida? ¿Cuánto como? Comiendo variado, comiendo carne, comiendo lo que como. Gasto 7 lucas. Bueno, ya estoy en 15 lucas, gano 20. Me quedan 5. ¿Con esas 5 que tengo que, que, que pago? Pago los servicios. Bueno, y pago como cuánto. Y 3.500, 4.000 pesos de servicios. Más. ¿Y me quedan qué? 2.000 pesos? ¿Me están quedando? Y no podés vivir así. O sea, te, la mayoría de la gente te va a decir uy pobre y bueno esto no amigo no no pobre las pelotas decir loco yo estoy mal yo estoy mal esto no me lleva a largo plazo a ningún lado estoy viviendo el día me pago el alquiler como cago y cada tanto me, me pongo en pedo y salgo con los pibes tengo esos dos mil pesos que me que me, que me restan prefiero volver a vivir con mi vieja olvídate y que me entren ocho mil pesos hola acá estoy Vivo con mi madre, ¿eh? les aviso, les aviso que vivo con mi madre eh... Pero está bien, o sea, en el, el planteo, repito, si una vez que tenés, no me parece mal el planteo Lo que pasa es que ya entiendo, yo lo conozco al chabón, no vi este video, pero entiendo lo que va, eh, conociéndolo Está tirando como consejos, a veces tira tips eh, de, de cómo vivir, de cómo tratar de, de ser exitoso en lo que haces, porque capaz que a veces le preguntan, che, ¿de dónde cómo hiciste vos para llegar o tal cosa, no sé qué? Bueno, entonces creo que va por ese lado, más, más por el hecho de, de tipo de decir, bueno, mira, eh, haz esto, boludo, para, para llegar donde tenés que estar o donde querés llegar a estar. Eh, sacá cuentas, planifica, pero sí, igual repito y reitero lo mismo, o sea, está buenísimo, pero eso es una vez que tenés eh, las necesidades básicas cubiertas. Somás. Ojo. Me la tengo a fumar un poco a mi vieja Y bueno, amigo, es la única forma capaz de progresar Empezás a tratar de hacer todo Todo Laburar. Ojo, yo no me la fumo a mi madre, por suerte La quiero mucho, la amo Y estoy con ella eh, Porque por decisión propia, bien, básicamente eh, Y porque, bueno, nada La quiero y me llevo re bien encima con ella Porque es recopada re buena onda. Así que, más si estás viendo este video Te mando un besito ah, Mejor, amigo En tu laburo demostrar que sos el Jesucristo del laburo. ¿Sabés cómo te van a subir? Porque la mayoría de los que tenés al lado son unos rancios de mierda que laburan como los jetes. Donde vos saques un poco la cabeza y labures bien. unos rancio de mierda, <risa> tira aquí hijo de puta. Sin botonear gente, sin hacer nada, laburando y demostrando que sos bueno laburando y haciendo lo que hacés, El primer puesto que se abra es para vos. Relativo, relativo, a veces puede que te rompas el orto, y el, otro, el, el que tenés al lado, porque es amigo del, del, del jefe, y chao, nos vimos. Me ha pasado mil veces en mis laburas anteriores. Yo laburé en una empresa de seguros, y a veces no estaban los mejores, estaban en sus puestos, estaban los que estaban acomodados, eh, y acomodados por el jefe, ¿bien? Entonces, cuando había un ascenso, y este se iba bien con este... No sé, viste, no sé, no sé si es que se te va a abrir un puesto y vas a entrar vos porque sos el mejor laburando Probablemente no sé. te suban de 20 a 25, Sigue siendo una verga, sigue siendo una verga Con la plata que te queda, ¿qué haces? Invertís en algo, en, est en estudiar algo, en aprender un nuevo ¿Ves? Son consejos los que está dando el chaume oficio, en algo que digas, che loco, llego a mi casa después de las 8 horas, ¿Sí? ¿me podría poner a mirar al duende 5 horas? Juanando. guanando no, Mira, una hora. Entretenimiento, una hora al día. Una hora, una hora y media de entretenimiento al día. Como máximo. Todos lo hacemos. Yo lo hago también. Yo no laburo 24 7 ni en pedo. Yo tengo mi momento en el cual me siento a ver vergas. Pero es ocho tú? horas mm -hmm. por día. ¿Me siento a ver vergas? No. Me gusta ver pitos un cierto tiempo. Y tengo más o menos una hora y media de entretenimiento. Aprox. Me parece que más de eso es un poquitito de más. Eh... Eso es personal. Esa cuota ustedes la tienen que, que ver a nivel personal. Claro, es individual, obvio, obvio. Si laburas 14 horas por día, y probablemente de esas hora y media que hice él, dos horas, y te quede tal vez un poco menos, ¿bien? Pero entiendo, entiendo lo que dice eh, lo, di, lo que está tratando de intentar decir es que, por ejemplo, tenés eh, un laburo de ocho horas, llegás a las 7 de la tarde a tu casa, porque tenías que o saliste de la empresa o lo que fuera, saliste del laburo, llegas a tu casa, bueno, ponete... Eh, no sé, en ese momento, o antes de acostarte tipo una horita, horita y media, dos horitas, a boludear a ver a Nando, a ver los videos de Nando y otras cosas más ponele, y eh, el resto aprovecharlo, no sé, invertirlo en estudiar um, no sé, estudiar alguna carrera, estudiar X eh, a subir videos a YouTube a lo que quieras, pero que sea algo que sume, que aporte a lo que vos haces eh, fuera del laburo, que no te quedes solamente con el trabajo eso es lo que dice él y dentro de esa cuota de entretenimiento muchas veces son cosas educativas Muchas veces estoy o, o leyendo un libro o, o lo que sea En ese tiempo en el que yo tomo como La hora es rupestre eh, Yo por ejemplo vi, Miro muchos documentales, me encantan los documentales De la segunda guerra mundial De la primera guerra mundial, de historia Hay una miniserie de Napoleón que está buenísima De cuatro capítulos, muy muy buena Me la, me la vi toda y el otro día Male a mi hija la hice ver Así que le encantó también Así que estamos los dos a full, a full con eso. Si fuera entretenimiento, a ese tiempo para mí, estoy haciendo eso, Por, ponele. Esto es, pueden hacer lo que se le canta a los huevos, que es ver al duende, ver a Coscu, eh, mirar un video de YouTube que te gusta, mirarte una batalla de rap, lo que se te encante las pelotas de hacer. Cada uno tiene que tener su tiempo de ocio. Obvio. Ya tampoco tu tiempo de ocio puede ser un tercio de tu día. Fuera de joda. Eh, tenés que tenés que hacer o me da culpa. Che, estoy acá, pero está bien, me rasco las bolas 8 horas al día. Y sí, <risa> bueno, si te. Acá las bolas 8 horas al día Probablemente no produzcas mucho Ni mejores en nada de lo que haces Ni seas un poquitito más culto en lo que haces Ni tampoco aprendas ninguna cosa nueva Ninguna tarea nueva ¿Entendés? Me voy un poco por las ramas Pero está todo relacionado Estamos hablando de, de, de cosas De que si uno se hace cargo Puede cambiar montones de cosas De, la, de cómo está Sin echar culpas Hacerse cargo esto es lo que me tocó. Qué paja, amigo. Estoy con vos. Te doy un abrazo. Te digo, bien, brother, pero el que tiene que salir de ahí, sos vos, amigo. Olheate. Sos vos. El único que te va a sacar de ese lugar, uh -huh. sos vos, haciendo lo que tenés que hacer. Rompiéndote el culo, básicamente, para hablar eh, en criollo. Rompete el culo para salir de donde estás. Si es que estás mal, si que no, es, no estás pasando un buen momento. Todos tenemos malos momentos. Bueno, apoyate en la gente que te ayuda, que te da buena onda, no sé qué. Entonces, eso es lo que está diciendo, me parece que está bien, está bien lo que dice, o sea, es un mensaje de aliento, un poco duro, pero tipo, dale, dale, mandale mecha, mandale power, no te quedes con lo que tenés. Te lo digo, yo que dejé atrás una vida, yo atrás tenía una vida antes de empezar acá en YouTube, y yo decidí armar una nueva vida, y que sea esta que es hoy en día, ¿bien? Ser productivo, mejorar, crecer, aprender cosas nuevas, sos vos. Si no, vas a tener 60 años y te vas a seguir quejando y cuando te jubiles, tengas 65 años, te vas a estar quejando de que recibís la mínima. ¿Entendés? Yo recibo la mínima, estos son unos, y te vas a, Y te vas a morir quejándote de que te cagaron toda tu vida. Y hay mucha gente que vive así. Yo no quiero ser uno más de esas personas que viven así porque si me estoy muriendo en esa situación, la verdad que me sentiría como el culo de darme cuenta de que durante toda mi vida me la pasé quejándome de que Nadie me ayudó, de que soy, nací en una villa, de que en mi barrio era pobre, de que si salía me afanaban, entonces voy a estar toda mi vida quejándome de eso. El único que te va a ayudar y el único que te puede sacar de esa situación sos vos. ¿Esto te lo dicen? No te lo dicen. ¿Por qué no te lo dicen? Porque no, lo, no les conviene decírtelo. Porque se, les conviene que te, que te digan, es eh, sí, sos víctima. O sea, sos víctima de... de eh, acá tenés a tu enemigo, acá tenés al culpable tipo Tu empleador es el hijo de puta Vos vas y laburás en la, que, en la carpintería Pero el chabón que te dio el laburo es tu enemigo La mayoría de gente odia a su empleador Porque siente que es el enemigo Y esto no lo dice nadie No sé quién lo dice, no sé, no, escucho, no lo escucho a no, nadie Pero la mayoría de gente que veo que labura Intentan rascarse las pelotas al máximo en el laburo porque sienten que el empleador que tiene es el hijo de puta, es el esclavizador, es el sorete? Bueno, yo de hecho he estado en un laburo en el cual también en otro laburo me ha roto el culo y mi jefe no me reconoció nada y cuando eh, yo le pedí una boludez, él me dijo no y le dije bueno, nos vemos en Disney, chau, agarré mis cosas y me fui al toque. Lo que, lo que sí le dije es bueno, después paso avisame cuando paso y cobro la guita al mes. Nos vimos, ya está, es así. Eh, pero sí, es verdad que nadie te va a sacar del de lugar Si estás en un pozo, nadie te va a sacar de ahí Olvídate Y quejarte no ganas nada eh, Usalo de última, en el peor de los casos No sé, como, como una forma de descargarte, ponele De decir, uh, la puta madre, porque esto es hijo de mí, no sé qué Pum, pegas un golpe a la mesa, listo Pero después, concéntrate de vuelta mentalmente en lo que estás haciendo Cuando no es así, amigo No es así y no digo que tenés que estar trabajando en relación de dependencia toda tu vida para alguien. No, para mí lo mejor es laburar para uno, porque ahí le metes todo. Obvio. Pero mientras tanto, si vos, el único, la, la única herramienta que tenés hoy en día es laburar para alguien. ¡Laburá bien para alguien, amigo! Vas a generar mejores cosas si vos laburás bien para alguien. Ese chabón probablemente cuando vos te abras tu emprendimiento te va a tener en cuenta porque sabe que el servicio que proporcionas o el producto que generas es bueno y va a querer tener una buena relación con vos y, y si vos haces un buen producto un buen servicio y lo vendés, el primero que te compra se lo va a recomendar a los dos amigos y ese te van a comprar más a vos laburen bien, hagan las cosas bien rompanse el orto y van a ver como poco a poco van a ir consiguiendo cada vez más cosas van a ganar más dinero van a tener más tiempo para ustedes y van a poder empezar a tomar más decisiones. A ver, mmm, tipo, yo creo que lo que está diciendo no está mal del todo, pero sí también haría un desdoblamiento un poco de lo que dice, ¿no? Porque, por ejemplo, me dice, bueno, laburá full en relación de dependencia. Sí, está bien, no te digo que, no te digo que labures mal, ni mucho menos. Laburá bien, hacé lo que tenés que hacer. Yo mmm, no iría tan arriba como él que dice que labures bien te ropas en él. Porque, o sea, sí, laburá bien, hacé lo que tenés que hacer, punto. Pero si además tenés otra cosa, por ejemplo, por afuera, algún emprendimiento personal, como yo lo he tenido en su momento, que vendía cosas por afuera, por ejemplo, no importa qué, pero X cosas. Entonces, por ejemplo, dentro de mi horario de laburo, que tenía un rato libre porque estaba muy tranquilo, me dedicaba a lo mío, que, que sí me daba un montón de mucha más guita que mi laburo de ese momento. Entonces, tenía que armar un Excel para las ventas de, del emprendimiento del proyecto que teníamos con un amigo. Bueno, o así sea, hacían el laburo, estaba ahí tiqui tiqui tiqui, ponía Excel, compras, venta no sé qué, tal cosa, fecha, día, hay que entregarle a esta persona esto Y así, bueno, boludo, o sea, me fue re bien igual, me fue re bien Pero, o sea, sí, en el concepto en general, sí, laburá bien Pero si tenés algo tuyo, yo creo que tratá de meterle más para ahora lo tuyo, te diría yo, sinceramente Sinceramente porque si estás 7 años laburando re bien, re bien, pero lo tuyo está muerto siempre Trata de ir un poquito mechando, mechando. Yo qué sé, me parece que va por ese lado también un poco. ¿Entendés? Si ustedes pueden tomar decisiones, es cuando empiezan a tener más libertad. Mientras tanto, son presos. Y muchas veces son presos de un sistema, pero muchas veces ustedes ya se, se creen lo que escuchan y piensan de que van a estar, que tienen una cadena perpetua, de que van a ser presos de por vida del sistema. Y no, no es así, no son presos de por vida. Pero hay, hay ciertas cosas que te van a perpetuar la pobreza. Si vos vas, laburás y vivís rebotando de un laburo, vas, a laburás como LORD. Tú sos cadete en, y te laburás como lojete en este lado. Te echan de cadete. Vas a otro lugar, laburás, te echan porque sos un pelotudo, porque te rasca las pelotas. Te, te encuentran de que faltás más de lo que tiene que faltar porque te quedás en, en tu casa rascándote las pelotas jugando al lol. Te, te echan porque eh, mentís con las licencias médicas porque cada vez que pedís médico 75 veces por año, o sea, es el tipo que tiene más enfermedades. Eh, en la empresa por año Cuando te... Sos el que más errores tiene dentro de la empresa No, no para de tener errores Y en algún momento te van a echar, en algún momento alguien se va a dar cuenta Te van a auditar y van a decir, che, loco este es un boludo Saquémoslo y sí. Si vos haces las cosas bien, tratás de mejorar Y todos los días dices, che, mandé un error eh, Me hago cargo, disculpen, y dices eh, Tuve este error, eh, es, es mío Ya está, no lo sucede de nuevo Se aprende, ¿ok? Muchas veces hay que, ante los errores hay que salir Hay que dar la cara, hay que decir Loco, este error lo tuve yo eh, Me hago cargo No va a volver a pasar, lo que sea Tratar de minimizar, los errores van a suceder Pero hay que minimizarlos Con el tiempo hay que aprender de los errores Y no volverlos a, a, a generar, así como les pasa en los videojuegos Si ustedes quieren mejorar el videojuego Y alguien te dice, guardé ahí, pone un guarda ahí porque No, no, Para, vamos a hacer una pausa acá Yo estoy de acuerdo con lo que dice en este sentido Porque eh, es verdad, boludo Yo tenía compañeros y y hay chabones, boludo, que se enferman todos los días Que no laburan con... O sea, en ese sentido sí rompe el culo para laburar Andá a laburar, no faltes por boludeces Yo he streameado que este, este es mi trabajo Por eso siempre lo defiendo a muerte y, y me hago cargo Y por eso es que rompo las bolas con el tema de las donaciones Y demás, porque este es mi trabajo Yo decidí eso ¿Entendés? Yo ten, tuve la oportunidad y la tomé Y dije, bueno, esto va a ser mío, ¿ok? Entonces le di por este lado Ahora, yo no puedo acá subir un video hoy Después... Me arrasco las bolas si sí, lo tomo como un laburo, ¿ok? Por eso, hablo, en mi caso personal. No puedo subir un video dentro de un año. O dentro. Bueno, me fui a la mierda. Pero ponerle dentro 15 días. Después subo un video después de una semana más. Y decir, loco, pero el canal no funciona. ¿Qué está pasando? No, no, no, no. Yo tenía. Yo tuve COVID y cuando tenía COVID estaba streameando. No sabía que tenía COVID y estaba streameando acá. Y ponía pausa los directos. O me decía, chicos, banqueme dos minutos Y me iba a, hacer, me iba a dar el, tss, el puff Porque estaba re ahogado. Y me costaba respirar Y acá estaba sentado O sea, a mí me tenés todos los días streameando Si no te subo videos, si no puedo streamear Porque no hay internet, te subí videos O sea, material tenés de sobra mío, chabón Por eso es que estoy creciendo Gracias a la gente, pero es porque me estoy rompiendo el culo Por eso no me banco cuando vienen y me dicen Che, Nando, qué suerte que tenés a vos Que guardame y te regalo un tanque No, qué suerte, macho a mí no es suerte, man. Me rompo el orto para que y me dé un tanque para sortear o para mí. Eh, ¡Qué suerte que las cajitas te las dieron a vos! Y sí, obvio, si te subo videos de vos todos los días. ¿Entendés? O sea, no es casualidad. Es muy fácil decir, como decía el chabón, como dice el duende. Eh, mirá para otro lado. Entonces, ah, bueno, entonces, como, eh, ¿qué suerte tiene ah, nadando Listo, es, eh, tuvo suerte, ya está. No, no, tuvo suerte no, capó. o sea. Yo elegí esto, hice esto, le di por este lado Y por eso es lo que tengo lo que tengo Mucho poco no lo sé Pero es mío y eso no lo puede discutir nadie ¿Entendés? Eh, por ahí viene el jungla si vos estás pusheado Y vos no guardeás ahí Y no guardeás nunca ahí Y no guardias nunca cuando alguien te dijo O cuando vos te diste cuenta que tenía que guardear Y no estás aprendiendo de tu propio error Las veces que guardees ahí lo no vas a ver venir el jungla ¿Entendés? Mm. Lo mismo con el laburo Lo mismo con el laburo Laburen bien So, Tienen que ir 8 horas a laburar, laburen bien El tiempo que te queda, fíjate cómo lo podés invertir Cómo puedes empezar a salir de ese circuito Pero hacete cargo, en el momento en el cual vos te haces cargo De los problemas que tenés Porque los problemas son reales, los problemas la gente lo tiene Los problemas la gente que no puede pagar las cosas existen Tipo todo el mundo, la mayoría de la gente vive así, vive al día viven en que eh, la luz está súper cara, la puta madre boludo ¿Qué empresa de mierda me cobra más cara la luz? ¿Y ¿Por qué consumís más, amigo? ¿Tenés más, tenés tenés, ¿Querés pagar el aire acondicionado? ¿Querés esto? ¿Querés tener cuatro teles? Y bueno, brother, vale eso, amigo. Lo vale. No sirve echarle la culpa a el Sur, que son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta, probablemente sí son unos hijos de puta. Sí, son unos hijos de puta. Lo digo yo, lo digo yo que es verdad, es verdad. El Sur, sí. Eh, este chão vive en Avellaneda, yo vivo en Quilmes, o sea, más o menos estamos relativamente cerca, y a veces sí, sí, es una cagada. Pero, pero bueno, es, es así, no, no, no queda otra. Tenés que pagar los impuestos, tenés que pagarlo, brother, Es así, te guste o no te guste. Podés putear, podés llorear, podés tirarte al suelo a, a, a, a, no sé, a, a llorisquear como un bebé, pero tenés que pagarlo, bro. Esa así. Fíjate vos qué podés hacer para mejorar, para hacerte vos cargo de lo que no va a cambiar. La empresa no van a dejar de ser unos hijos de puta. Ajá. Lo único que podés cambiar es lo que vos podés modificar, en donde vos podés tomar acción y decir, ok. Hago esto, o hago aquello, o hago lo que se me canta los huevos, pero buscar un plan de acción para salir del lugar donde estás. Si vos no planificás, no podés ahorrar, no, no te ahorrás un tiempo para vos, no creces como persona, no intentás aprender a hablar mejor tu idioma, no intentás aprender a escribir tu idioma. Es como, ¿y qué quiere? O sea, si no sabes escribir, por ejemplo, ¿no? Si vos no sabes escribir. Uh -huh. Y vos mandás un currículum y está, está mal escrito. Y te, te toman una entrevista y hablás como el culo. No, no modulás. No coordinás cuatro palabras. Eh, las palabras que usás, eh, loco, el corte que fui acá. Y bueno, me tiraron para allá, loco. <risa> What the fuck, boludo. Terminé acá, loco. Y después nada, estábamos ahí, tiramos ahí, tiramos un flat tiramos el coche. Y, y le tiramos el coche. Y le tiramos el flat y amigo, está bien, pero te van a tomar para un laburo y vas a estar ahí un montón de tiempo. Entonces, o sea, podés abrazar eso y estar con eso toda tu vida o podés intentar decir, che, loco, si yo hago esto, me va a mantener en un cierto lugar siempre. Uh -huh. El idioma es uno, las palabras son amplias. Puedo aprender diferentes eh, palabras. A, a... Está bien, está bien lo que dice, boludo. Pero bueno, chabón, pero no todos tienen las mismas oportunidades. Por eso... Es complicado porque no todos tienen la chance de ir a algún colegio. Tenés 18 hermanos, boludo. Tus tu padres te tuvieron. Tenés 18 hermanos, boludo. Sos el más grande. Tenés que ir a tenés que ir a laburar para parar la olla en tu casa. ¿Y cómo hace para después ir a estudiar la facultad? Es difícil, boludo. Lo entiendo. Tenés que ponerte en el lugar de todos. Hay muchas. Entiendo que está hablando de forma general y demás. Pero es, es re complicado, chabón. Es re complicado. Yo entiendo que capaz que el chabón puede ir al laburo, después a otro laburo y después a la noche ir a estudiar. Sí, lo puede hacer. Lo que pasa es que necesitas, necesitas estar rodeado de, de ese entorno que te ayude, que te empuje adelante. Y no siempre, por lo general estás rodeado de un entorno de mierda en el cual te tiran para atrás y quieren que seas igual de mierda. Y no, y vos tenés que romper con todo eso. Que hay gente que lo hace, lo hace, eh, y logra salir, boludo. Mi familia, de hecho no era Nosotros no venimos de una familia de, de, de gente rica. O sea, mi viejo viene del campo, de Tucumán, y, y arreaba mula en Tucumán, y cuando era pendejo, y dijo, loco, yo me eché las pelotas, me vengo para acá. Y tenía, no sé si séptimo grado, algo así, el chabón, boludo. No. O primer año, primer año del colegio. ¿Entendés? Algo así, se vino acá y se metió en la marina, boludo, hizo la carrera en la, en la marina. Y se lo propuso y, y le dio para adelante Y le dio, boludo Y llegó a ser lo que fue, boludo Su oficial principal de Marina ¿Me entendés? Y, y se rompió el orto Él podía elegir Seguir pelando caña de azúcar Y arreando vacas Y el chabón vino acá Y se rompió el orto Tuvo su casa Tuvo su kilómetro Tuvo todas las cosas que, que tuvo Bueno Está muy bien, boludo Pero no toda la gente Tiene esa oportunidad Y no toda la gente Tiene esa fortaleza, boludo Es, es, es complicado No digo que esté mal lo que dice Está bien Pero... En cierta forma, creo que hay grises también No es tan así No es todo blanco negro Anda a estudiar Y sí, hay que ver el entorno en el que te mueves Hay que ver si tenés 70 hermanos O sos vos solo o Yo qué sé, es muy complicado Modular, a expresar Qué es lo que quiero expresar Es un arte hablar también Entonces, podemos Hacernos cargo O echarle la culpa a otro Echarle la culpa a otro Te va a cronificar No sirve, no sirve cuando sí. tengas 70 años, vas a estar muy parecido a cuando tenías 20 años, 30 años. Si vos nunca cambiás, ¿entendés? Nunca mejorás las falencias que todos tenemos. Todos tenemos problemas y cosas que podemos mejorar. Hay que activar. Queda en vos meterle y qué es lo que querés hacer y qué es lo que querés cambiar y qué es lo que no te gusta de vos y qué es lo que sabés que podés mejorar y en qué flaqueás y qué te gusta y qué te gustaría hacer. Piensen, planifiquen. Piensen, planifiquen, desarrollen estrategias para lograr las metas que quieren lograr ¡Y lo van a lograr! Porque si laburan todos los días para lograr lo que quieren lograr Cada día van a estar un paso más cerca Capaz que son 80 kilómetros a pasos Si vos no te mueves nunca, vas a seguir en el mismo lugar Si vos no das ni siquiera el primer paso Nunca te vas a mover hacia ese kilómetro 70 km que quieres ir ¿Entendés? Necesitas un paso atrás del otro no que alguien te suba una carretilla y te tire 3, 4 kilómetros de onda. Si sucede eso en el camino, buenísimo. Claro, obvio. Pero el que tiene que estar todos los días planificando cómo llegar al kilómetro 70, sos vos. Si no, nadie te va a ayudar. O sea, te van a ayudar. La gente es copada, te van a ayudar. No es que nadie te va a ayudar. Pero no te van a llevar hasta el kilómetro 70. No, y que además tampoco tienen por qué hacerlo. O sea, eh, como te digo, estoy todos los días acá rompiéndome el culo para tener un canal y que el canal crezca y vivir de esto de manera definitiva. Quiero... Vivir de esto. Me encanta lo que yo hago acá en YouTube y en Twitch. Me encanta. Buenísimo. Pero tenés que romperte el culo, negro. Nos queda otra. No tenés ganas de streamear. streamea igual! No tenés ganas de laburar. ¡Anda a laburar igual! No tenés ganas de estudiar. ¡Anda a estudiar igual! <risa> o sea, ese es el mensaje y está bien. Tiene razón lo que dice. Eh... Es difícil el camino, es dificilísimo. Yo me comí bardeos de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos, de mi. de todo, de todo lo que había. No, que nando de que, chabón, ya tenés treinta y pico de años, tenés que ir a laburar, eh, déjate de joder con eso de los videitos, déjate de chorear, dejá de chorear no sé qué, dejá de robar con con, con YouTube, dale, boludo, ponete las pilas, eh, tenés una hija. Bueno, pará, boludo, déjame vivir a mí, déjame decidir a mí, bro, si es mi, es mi vida, no la tuya. Crack. ¿Entendés? Y de eso, amigos, íntimos amigos, amigos posta Me, me mataban, boludo Me mataban, familiar me dicen Me miraban de reojo me diciendo Este boludo está choreando Nunca vas a tener ni 100 subs, boludo Olvídate. Hubo una sola persona que confió en mí Que era mi vieja, mi vieja sí confió posta Por eso la amo tanto y me la banco a muerte olvídate. Ella fue la única que me dijo Dale, vos, y, y... porque vio que me siento todos los días laura loco Y sé que, como dice él Tenés 80 kilómetros, bueno Paso tras paso, loco, en algún momento harás 5 kilómetros. Cuando arrancás decís, wow, mirá, 5 kilómetros, es un montón. Bueno, pero después de paso tras paso, vas a llegar, vas a llegar. Lo que pasa es que tenés que transpirar, te van a doler los pies en un momento. ¿Entendés? No te digo que, después, que hagas los 80 kilómetros de acá a full. Descansa, tomate un descansito, un toque. No está mal nunca, pero seguí, seguí dándole. ¿Entendés? Pero cuando alguien vea que vos te estás rompiendo los ojete para lograr lo que querés lograr y que lo que haces está bueno y que querés mejorar y que querés aprender, va a haber mucha gente interesada en ayudarte a vos. Ahí vas a encontrar a la gente que dice, che, loco, el loco este está haciendo, me gusta lo que hace. O sea, le voy a dar una mano, toma un retweet de onda, toma una historia de onda porque, loco, siento que el loco se está rompiendo los ojete y hace, lo que hace está bueno. Eh... Tomás, viejo, te, te doy esta máquina. Yo no la estoy usando, pero veo que vos estás con la carmitería. Yo la había comprado hace 20 años, la máquina, y la verdad que no la usaba para nada. Pero vos estás a full metiéndole. Tengo esta en casa, llevála, me la pagás como querés. Vos, tran tranquilo. Vas a ver cómo se te empiezan a dar esas cosas. Porque es, es verdad, es verdad. Aposto que es verdad lo que dice, boludo. Porque vos Comparto a pleno lo que dice, olvídate. Olvídate. Me, me pasa a veces de yo querer ayudar a gente que está arrancando cuando veo. A ver, me pasa mucho, me dice, che, ando loco, ayúdame a compartir mi canal, no sé qué. Dale, dale, yo te ayudo, man. Dale, ¿qué subís? What? Dale, sí, Nando, yo te veo, sos un crack, sos un genio, te amo, no sé qué, déjame, eh, ayúdame, ayúdame a que yo crezca. Bueno, dale, voy, yo te ayudo. Miro el video de lo, el canal del chabón, un video en tres meses. Entonces, yo digo, yo te doy la mano, pero. Me tele power, loco. Tele onda. ¿Entendés? Porque cuando yo voy a pedirle a otro y le digo, che, loco, mirá, eh, me ayudás a crecer, eh, hacemos una colaboración, que esto con el otro. Estoy seguro que el chabón entra a mi canal Porque de hecho me dicen Ah, joya, mirá, tenés 5200 Ah, mirá, subís video Se fijan en todo Mi canal de YouTube es mi currículum Es mi currículum, chabón O el de Twitch Son mis currículums Yo voy y te digo Mirá, tengo 5200 subs Subí este video Fíjate que hace tres años De manera consecutiva Yo vengo subiendo videos Entonces Si me venís a buscar Para que yo te dé una mano Yo te la doy te, Lo que dice él Loco, toma esta máquina No sé qué, te la dejo Sí, sí, joya, boludo Buenísimo Pero... Eh, pero mandale power si querés que yo te ayude mandale, mandale gas, ¿entendés? O sea, activá No hay que, eh, Nando, ayúdame, no sé qué, sos buenísimo, pues te sigo Entonces Nando va, tiene que ayudarte No, porque no funciona, así, si rey Yo te voy a ayudar en tanto de, en cuanto vos primero te ayudes Vos subí videos, rompete el culo y cuando yo vea que vos te, te rompés el orto Listo, ahí lo tenés hablando Estoy acá, al toque, no tengo historia Leonidas, muchacho que está subiendo ahora videos Pasé el otro día por el directo Veo que el chon, veo que le está metiendo du duro y parejo todos los días bueno, ¿lo voy a ayudar? Sí, lo voy a ayudar, claro que lo voy a ayudar. ¿A Kuche le voy a ayudar? Claro que lo ayudo. Alvarito que estremea también lo ayudo? Ya, trato de ayudar a todos. En tanto y en cuanto yo vea de que ellos también se rompen el culo. Repito, Esperando, eh, ando bien? Ayúdame. Y veo el canal de Chon, el último video subido hace 8 meses. Nada, nada. Rompete el culo como yo, boludo. Yo me rompo el orto acá. Estás en el camino. Vos venís con el momentum, vos venís con el peso de la carrera. Y la gente ve tu esfuerzo. Y una vez que la gente ve tu esfuerzo, van a pensar en vos. ¿entendés? Si vos pensás en la gente también, la gente va a pensar en vos. Y vas a ir llegando hacia donde querés llegar. Obvio, obvio, sí. Pero todo se basa en la autorreflexión, en el autoconocimiento y en hacerse cargo. Dejar de echar la culpa. Entender que quizás la situación no es la mejor porque naciste en tal lado, tu viejo te pegaron, que esto, que el otro, que el, te cagaron con tal negocio, que esto y que aquello... Podés estar excusándote toda la vida. Y probablemente tengas razón en la mayoría de las cosas con las cuales te excuses, pero lo po podés hacer de eso tu vida. Uh -huh. Tu vida. Te vas a morir repitiendo lo mismo. ¿Entendés? A mí me pasa, yo de lo que hablo es de experiencia de hablar con gente y escucho cosas y mucho dentro de mi familia también, lo quiero decir, porque obviamente, o sea, hablo mucho con mi familia y escucho cosas y digo, loco, sigue repitiendo lo mismo. Hace 20 años que sigue repitiendo lo mismo hace 20 años los amo, algunos miembros de mi familia los amo y estoy, y si puedo ayudar, ayudaré por, por el amor si fuera una persona que no es parte de mi familia no la quiero tanto, a los 20 años digo, este es un boludo, ¿entendés? es un boludo no me lo fumaría que siempre me esté hablando lo mismo y siempre explique la misma situación termina siendo un boludo <coughs> No, eh, comparto, comparto, olvidate, boludo, de una, de una Y Creo que, que, tiene que tiene que ver con eso, o sea, movete, chavón, movete no te, quedes en, no te quedes en en el círculo ese de la conformidad, por decirlo así No no seas tan eh, autocomplaciente ¿Entendés? Y sé más crítico de, de... Tenés que ser crítico de uno, yo por lo menos hablo, hablo por mí mismo, ¿no? O sea, tipo, ah, mira, este video, a ver, los videos reacciones Por ejemplo, yo estoy evolucionando... Todo el fucking time Estoy evolucionando todos los días Aprendo cosas nuevas Hablo con ustedes, hablo con la gente Me critican, respondo Me hacen preguntas, respondo Averiguo, che locos, les gustan esto las video reacción, a ver, bueno, voy a subir un, Voy a probar, voy a probar Y el último video del duende tuvo casi, no me acuerdo ahora Pero a tener unas 400 y pico de vistas O sea que les gustó Les gustó la video de reacción, chabón, entonces por qué no voy a seguir con esto Si les gustó Bien, entonces, sigamos por este camino, pero evolucionen, no se queden, no se conformen. Yo no quiero estar en esa, ¿entendés? Yo no quiero tener 50 años y decir que las cosas que hoy siento que debería haber cambiado, no las cambié dentro de 50 años. Olvídate, yo menos. Olvídate. Y por eso yo siento que cambio, yo siento que como persona cambio, porque hay muchas cosas de mí, y de mi situación, que no me gustan, y tomo acción para cambiarlas. Y no es fácil tomar acción para cambiarlas. Porque tenés que levantar, tenés que hacer cosas que no te gustan, tenés que ir a hacer algo que no está co tan copado, algo que te genera estrés, algo que... Sí, todos tomamos, todos tenemos que tomar decisiones y todos tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Lamentablemente, es así. No todo es goce y estar jugando el Fall Guys y... Esto ah, ah, ah, es todo divertido. No es así. Hay situaciones que irrumpen dentro de tu vida que no son tan fáciles y uno tiene que, que ponerle el pecho y, y tratar de llevarlas adelante. Totalmente, olvídate. Eso ni hablar. Bueno, chicos, terminó el video. Ok, no sabía, listo. Como es una video reacción, o sea, no sabía cuándo terminaba. Terminó ahí. Ok. Bueno, nada, chicos, como resumen, ¿qué les puedo decir? Eh, creo que el chabón en parte habla desde ese lado, desde el, desde el lado de, de dar consejos, y él la tiene clarísima en el sentido de que es uno de los grosos en lo que le hace. ¿Entendés? A nivel laburo. A nivel persona, a nivel ser humano, no sé cómo será, no lo conozco. Lo que sí me parece bien es el planteo que hace desde el lado de rompete el culo, laburá, no te conformes, seguí adelante, eh, tratá de que de, siempre va a haber cuestiones negativas. Otra cosa, siempre hay gente tóxica alrededor tuyo, sacátela encima, sacátela, porque yo me la, me la saqué de encima, los saqué a la mierda, ¿entendés? Y todavía a veces me quedan algunos ahí rezagos, no sé qué, entonces... Sacate la gente tóxica de encima, chabón eh, empezás a juntarte con gente que te tire para adelante Que te ayude, que, que le mande power a la vida, ¿entendés? No, que todo sea una mierda No, uh, loco, disculpá, estoy re deprimido Está bien, yo te banco, te escucho, una, dos Así como yo también puedo estar bajo en un día y te digo Che, loco, mirá, tal cosa Pero, yo no puedo ir a tu casa y darte una palmadita Y decir, dale, boludo, salgamos, vamos, no sé No, no se puede, es que, como dice él Tenés que salir vos, man Y no tenés conformes y dale para adelante Creo que tiene que ver todo con lo mismo eh, innová Innová, no te quedes con lo que tenés Si estás bien por ese camino, buenísimo Probá cosas nuevas eh, Ya te digo, lo, yo no soy un canal hipergroso ni mucho menos Tengo lo mío, ¿entendés? Pero dentro de lo mío voy innovando Porque antes no verías nunca en mi canal un video de este estilo Y menos que dure tanto tiempo como este Así que bueno amigos, espero que les haya gustado, que se hayan divertido y déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, a ver, me gustaría también escucharlos y ver qué, cuáles son sus, sus opiniones para, para conocerlos también un poquito más, así lo vamos conociendo, un, un cachín, aunque sea un poquitito más a través de esta fría pantalla. Bueno queridos, un saludo gigante y nos vemos en la próxima. Chau chau.